Saludos, soy Israel Banker. en esta hora les traigo un nuevo contenido Y es acerca de los fotogramas de un video ¿Cuántos fotogramas debe tener un video? A mi juicio un video debe tener no menos de 60 fotogramas Ello para obtener una buena resolución como en el caso de este video Miremos aquí un fragmento Esperanza Pueden ver los detalles de ese video eh, y el rostro de los personajes se ve a la perfección y es por lo que tiene 60 fotogramas por segundo. Entonces aquí les traigo una presentación bastante sencilla y es para que entendamos un poco acerca de los fotogramas. Entre más fotogramas tenga el video, mejor es la resolución. Los fotogramas podemos definirlo como los cuadros por segundo. Es como el número de imágenes que va a tener, que va a pasar por segundo a la hora de reproducirse, listo Como en este caso yo voy a a, a, a a bajar rápidamente este cuadro y van a ver cómo va girando esto y es eh, eh, en estilo y, y animación entonces miremos como miren aquí se ve la secuencia al parecer se, eh, esto está rotando, cierto, pero la verdad no está rotando, es simplemente una simulación, miren hagámoslo de nuevo no está rotando. Como pueden ver, aquí gira, pero es solo es una repetición de eh, imágenes que tengo aquí. En este caso, lo podríamos definir como cuadro por segundo o fotogramas. Entonces, así mismo es un video. Si yo, por ejemplo, quito la mayoría de estos eh, elementos de aquí esta diapositiva, va a disminuir mucho la calidad de, de nuestro video. Listo. Entonces, supongamos que esto aquí tiene 28, ¿cierto? Si yo le quito las de acá de la mitad, a la hora de reproducirlo, no se va a ver así como se ve aquí. Se van a ver unos saltos, pero en el caso de los fotogramas totalmente distinto. Se va a ver una resolución y eh, bastante eh, mala y además de ello, van a, a, va a perder eh, calidad. Se, va a pixelar, se van a pixelar las imágenes, ¿listo? Entonces, si yo le agrego más fotogramas, más imágenes a esto y, y, y perfecciono esto, se va a ver un poco mejor y, y, a, y, y se va a simular una rotación mejor, ¿no? Entonces, la mejor opción sería, eh, valga la redundancia, eh, eh, instalar más fotogramas en cada video a la hora de editarlo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.